La verdad es que es una de las canciones con las que mejor me lo he pasado haciéndola. La, hice con, la he hecho con, con Marcos, con Odd Liquor, que es un crack. Y, y esta canción salió. O sea, básicamente él preparó unas bases, teniendo en cuenta las referencias que, que les dieron de, de, de, de la música que a mí me gustaba o de por donde yo, yo quería tirar y tal. Entonces me vino como con tres bases. Me puso la primera y le dije: Me gusta, pero ñé. Me puso la segunda y le dije, me gusta, pero me puso la tercera y se me cayó la mandíbula al suelo. <risa> o sea, fue como en plan, Buah, esto es increíble, o sea esto es increíble. Y, y entonces, a raíz de ahí estuvimos todo el día en el estudio dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. La letra eh, fue como que costó un poco más. En plan, yo tenía muy claro lo que, lo que quería decir y lo que me inspiraba la base y como al mood al que me llevaba. Y básicamente, Tarántula es como, por o sea, el mensaje que, que da, es bastante duro, o sea, es como bastante crudo. Pero creo que con el sonido que tiene y, y luego también con la estética del vídeo y como con el, el mood en sí de la canción, o sea, es como un mensaje que es muy duro de, de, de decir. O sea, es básicamente como, como eh, decirle a alguien que te está haciendo daño, o sea, que está haciendo cosas que, son, que, es, que te están haciendo daño, pero decírselo de una manera que suene casi cómica. O sea, como quitarle importancia hasta el punto de... Eh, o sea, como de decir, de, dice, antes no era veneno de tarántula, o sea, es como esto que tú me estás haciendo a mí, que me está removiendo tantas cosas y que me está haciendo sentir tan mal, me está haciendo a mí como reaccionar y convertirme un poco en lo mismo, o sea, que ten cuidado porque si de verdad quieres meter el dedo en la llaga, yo también puedo hacerlo, si quiero, ¿sabes? Aunque en realidad luego yo no soy así, entonces eso no pasará nunca, pero, pero es como un mood ¿no? en plan básicamente, no sé cómo explicarlo, pero es, es como contar un, un mensaje como bastante duro pero de, desde un punto como medio sarcástico, medio cómico, entonces para mí es súper guay esta canción y es, bueno es que en realidad me gustan todas igual, pero, pero esta la verdad es que ha sido súper divertida de hacer y súper, no sé, estoy muy contenta con el resultado